Buenas, buenas noches. Cuando, cuando iniciamos, cuando iniciamos El teléfono. este camino, sabíamos que llegaría este día. que llegaría este día en que nos pararíamos frente a ustedes para decirles gracias por confiar en esta propuesta y permitirnos dirigir la rectoría de nuestra casa.